Muy buenos días. Eh, vamos a dar comienzo a la jornada que hemos organizado desde pues, eh, eh, el Departamento de Relaciones ciudadanas. Eh, veo que se están conectando las personas, los espectadores. Actualmente tenemos unas 30 personas. Eh, ha llegado la inscripción de 60 personas, pero bueno, en cualquier lugar no os preocupéis porque se va a grabar, se está grabando la jornada y, y luego podemos eh, distribuirla. Voy a ceder la palabra a la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Hoyo, que es la, la responsable del departamento y quien va a hacer eh, el discurso de la apertura y la, la bienvenida a las personas eh, de hoy antes de la jornada. Ana. Según, buenos días y muchas gracias, Sergio, y gracias a todas las personas que hoy os encontráis aquí. Gaur bildu gaituen jardunaldi europa Europako errealitatea herritarrek Oveto, esagutu desaten eta Europar batasuneko gaietan erritarren implikazioa eta parte hartzea bultzatzeko duen interesaren ondorioa da. Europaren aldeko apustua inoiz baino beharrezkoagoa da, gure gizarteak bizi dituen gadaia zahietan covid 19 osasun Crisia de Decía que la jornada que nos reúne hoy aquí obedece al interés que este Gobierno tiene por promover un mayor conocimiento ciudadano de la realidad europea y por favorecer su implicación y participación en los asuntos de la Unión. La apuesta por Europa es más necesaria que nunca en los difíciles tiempos que nuestra sociedad está atravesando debido a la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19. Por ello, el Departamento de Relaciones Ciudadanas, a través de la Dirección General de Acción Exterior, nos empeñamos en nuestro quehacer diario en que esta conexión entre instituciones y ciudadanía no quede solo en un discurso teórico, sino que constituya una realidad práctica. Queremos una sociedad implicada en las cuestiones europeas y una ciudadanía informada de los mecanismos y engranajes de funcionamiento de la Unión, porque ambos aspectos constituyen, sin duda, las claves del fortalecimiento de nuestra democracia. Todas las iniciativas suman y no son sino parte de la tarea global del Gobierno que tiene su reflejo en el Plan de Acción Exterior que tuve ocasión de presentar en el Parlamento la pasada semana y que busca, entre otros eh, objetivos, reforzar nuestra posición en Europa y en el resto del mundo. Se trata de un plan que refrenda la apuesta iniciada a la pasada legislatura con la reapertura de la Oficina de Navarra-Bruselas el regreso a la participación de manera activa en el Comité Europeo de las Regiones y la entrada en la Euroregión junto a Nueva Quitania y la Comunidad Autónoma Vasca. Estos primeros pasos, por reubicar a la comunidad foral en el campo internacional, se han intensificado en esta legislatura con la creación de la nueva Dirección General de Acción Exterior, que va más allá de atender los asuntos europeos para reforzar también la cooperación transfronteriza, la relación con la ciudadanía navarra en el exterior, y la promoción de la imagen de Navarra. Se encuentra hoy con nosotros la directora de la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Navarra, Carmen Mier, oficina creada el pasado año para facilitar la presentación y promoción de proyectos europeos de administración, acompañando, monitorizando y asesorando a los distintos departamentos para su participación en el marco financiero plurianual 21-27. En sintonía con este planteamiento, disponemos también de la ventanilla Europe Direct, fruto del esfuerzo por poner a disposición de personas y agentes interesados canales comunicativos útiles, cercanos y accesibles. Desde la misma, estamos tratando de acercar Europa a Navarra y a su ciudadanía para conseguir un mayor sentimiento europeísta entre la población y es por ello que el pasado año decidimos convocar por primera vez en Navarra la línea de ayudas a la difusión de políticas europeas destinadas a empresas y asociaciones. En 2021, esta línea nos ayudaron, nos ayudaron eh, empresas y asociaciones a difundir políticas europeas. Luego conocemos la experiencia de una de ellas, la del Consejo Navarro del Movimiento Europeo, con la intervención de la doctora de la Universidad Pública Navarra, Patricia Plaza, a quien agradezco su participación, así como a otras personas beneficiarias de la pasada edición. También tendremos oportunidad de escuchar al portavoz Navarro de la Asociación Juvenil Europeísta Equipo Europa, con la que ya venimos colaborando desde el año 2019 a través de encuentros. El Año Europeo de la Juventud es este año un año muy especial para el Gobierno de Navarra. Ya tuvimos ocasión de trasladárselo al Director General de Acción Exterior, Sergio Pérez, a la Coordinadora de Juventud de la Unión Europea, Viliana Sidiacova, cuando se reunió con ella el pasado año en Bruselas, y a quien hemos invitado a visitar Navarra y a que nos acompañe en nuestra gira por localidades navarras que comenzará en marzo con la denominación Hablemos de Europa. Quiero también recordar que este año hace el 35 aniversario del programa Erasmus, probablemente el programa que más ha hecho por reforzar, por consolidar esa ciudadanía europeísta entre los jóvenes. También la pasada semana tuvimos ocasión de trasladar a la Comisión Europea las acciones que desde el Gobierno de Navarra Hemos realizado para fomentar el debate europeo en Navarra, ya que Europa es mucho más que financiación. Europa es también la compra conjunta de vacunas, es la defensa de los derechos humanos, es la diversidad y la pluralidad. Para finalizar, me gustaría recordar que esta actuación se suma a otras que venimos realizando, como el convenio con Alitec para monitorear redes de interés estratégico para Navarra, el convenio con la Universidad Pública de Navarra para formar gestores y gestoras en proyectos europeos, la iniciativa de la Delegación Bruselas, fotos permanentes de encuentro para informar sobre oportunidades de financiación de Europa, la convocatoria de Europa más cerca para conocer mejor las instituciones europeas y las nuevas iniciativas que vendrán, como la nueva convocatoria de ayudas a la contratación de gestoras y gestores de proyectos europeos o el buscador inteligente de políticas europeas. Todas ellas se suman a las ayudas de las que vamos a hablar hoy y que tratan de fomentar la organización de foros públicos para un debate abierto, inclusivo, transparente y estructurado sobre las cuestiones europeas que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía y así acercar más Europa a la sociedad navarra. Porque este es un gobierno europeísta, un gobierno que apuesta por una Unión Europea fuerte y un gobierno que quiere más Navarra en Europa y más Europa en Navarra. Muchas gracias, Esker Casco. Eh, de Ricasco, consejera. Muchas gracias por estar hoy abriendo la jornada eh, y gracias también eh, por realizar la apertura de la misma. Se encuentra con nosotros, como bien ha introducido eh, la consejera, Carmen Bier, que es la directora de la oficina de proyectos europeos. Carmen nos va a explicar eh, cuáles son las novedades de esta convocatoria que, eh, como también ha comentado la consejera, es la segunda vez eh, que, que convocamos, hay algún cambio con respecto a la anterior, pero sí que consideramos que serían unas líneas parecidas a la anterior y, por lo tanto, creemos que os vais a poder beneficiar de la misma de una manera muy sencilla y esperemos que sea igual de exitosa eh, que la anterior. Ah, eh, después de Carmen, eh, después de la, de la intervención de la directora de la Oficina de Europeos, Tendremos eh, la intervención de Patricia Plaza Ventura, la doctora de la UNa, y representante del Consejo Navarro del Movimiento Europeo, que también, al igual que como la consejera, agradezco su participación aquí con nosotros. Es una de las entidades beneficiarias de las, de las ayudas de la edición pasada. También veo que hay otras entidades eh, beneficiarias. Y después de Patricia contaremos con Javier Aletti, portavoz de Equipo Europa Delegación Navarra, que, ya que es el año europeo de la juventud. Pues nos explicará qué es esta Asociación Juvenil Europeísta y qué es lo que hacen y también por pues, sus impresiones sobre el Año de la Juventud. Por último, contaremos con unas tips, unos consejos de eh, Ana López, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas de Navarra, a quien también agradezco su participación y veremos pues, esos consejos que, para organizar un, ben, un evento de difusión. ¿no? Un buen evento es para lo que se destinan estas ayudas. Y finalizaremos con un debate o con las preguntas que os puedan surgir a los asistentes, a las personas asistentes, que las podéis ir trasladando por el chat, bien en vía chat. Eh, y al final, eh, pues eh, tanto Carmen como yo, como mi equipo, eh, en Europe Direct pues eh, estaremos encantados de solucionar las dudas que tengáis. Os recuerdo que este webinar lo estamos grabando y por lo tanto os lo facilitaremos a la cara misma y las personas que nos han podido incorporar eh, pues también se lo olvidaremos Actualmente vemos a 50 espectadores, estamos 50 personas conectadas. Y lo dicho, cualquier duda nos escribís al, al chat y espero que sea una buena jornada. Voy a ceder la palabra a Carmen. Que, el sitio. Eh, y el sitio, <risa> Gracias. A Ya, estoy Disculpad que se me está resistiendo el compartir. A ver, pues a eso, eso. Perdón, ¿eh? Ah. Eh, Ahora, ¿veis la pantalla? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, consejera, y muchas gracias, Sergio, por, por la presentación. Eh, yo os voy a hablar de lo que son las bases de la convocatoria de ayudas a la difusión de políticas y estrategias de la Unión Europea, pero antes de llegar a lo que son... Eh, los requisitos eh, de la misma. Eh, me gustaría contextualizar un poco el, el cómo llegamos a lanzar esta esta línea de ayudas. Y voy a hacer un, un breve un breve repaso por la creación de la oficina, por la cartera de servicios que tiene esa oficina, cómo de ahí tenemos un reconocimiento y se nos eh, designa por parte de la comisión como Europe Direct, y dentro de las tareas que tenemos eh, encomendadas por la comisión para el año 21 primero y que se extiende ahora en 2022, está, está el de dar eco a lo que es la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Eh, eso es lo que, lo que nos sirve de contexto y pretexto para lanzar el año pasado una primera edición de ayudas a la difusión de políticas, estrategias o temáticas eh, prioritarias en, en Europa y, y contribuir de esta forma desde Navarra, no solo nosotros desde la, el Europa, sino contando con otro tipo de entidades como vosotros, algunos de los que estáis hoy conectados y eh, ya fuisteis beneficiarios, pues a hacerse eco y a hacer más entendible eh, y más cercano a la ciudadanía todos los mensajes o lo que acontece en las instituciones europeas. Dicho esto, la Oficina de Proyectos Europeos es, eh, la, la response, se crea en enero del 2021, es decir, hace un año. Es una apuesta estratégica del Gobierno para dar a sus distintos departamentos o permitir a los distintos departamentos del mismo que se internacionalicen a través de su participación en proyectos o con una presencia activa en redes y lobbies europeos de interés. También es eh, obtener fondos adicionales, o sea, captar una financiación extra mediante la concurrencia competitiva de las convocatorias y programas a los que, a los que aspira, eh, que es uno de los retos del Plan Reactivar Navarra, plan aprobado en 2020, en agosto del 2020, para esta, esta legislatura. Y también porque la oficina y de ayudar a los departamentos a que estos busquen la, el alineamiento de las políticas regionales que se están implementando o diseñando con las grandes tendencias y las eh, estrategias y políticas prioritarias de la Unión Europea. Esta es la cartera de servicios de la Oficina de Proyectos Europeos. Como veis, tenemos actividades de información, de posicionamiento y entrada en redes o blogs y grupos de interés. O sea, hay que estar en los sitios importantes para acceder con carácter prioritario a una serie de informaciones, tener mayor visibilidad, porque si uno se mueve y hace presentaciones, eh, se convierte en un referente y un socio apetecible. Hacemos también actividades de sensibilización de información Mucha de la actividad está en este inicio de periodo de programación 21-27 relacionado con el lanzamiento de los programas, como pueden ser Horizonte Europa, el programa Live, Europa Creativa, que todo esto ahora mismo nos está bombardeando un poco. Las actividades de mapeo y asesoramiento y apoyo en la elaboración de dos de candidaturas son la actividad principal de la, de la oficina. Eh, nuestro público, como os he dicho, es el Gobierno de Navarra, los distintos departamentos, departamentos que van solos o van con sus sociedades eh, adscritas para hacer un, un refuerzo y un despliegue de mayor actividad. Eh, nos reunimos con todas las direcciones generales de los departamentos del Gobierno de Navarra con la idea de acompañarles en, en un diagnóstico primero de necesidades, prioridades, retos para luego poder presentar eh, un mapa de oportunidades que se haya podido o sea, localizar dentro de todo el mapa que tenemos de ayudas e iniciativas europeas y luego les ayudamos a articular un proyecto a responder lo mejor posible con el alineamiento de las políticas europeas, con los, el alcance del programa al que estamos o sea, concurriendo y a tener muy en cuenta cuáles son los requisitos de, de, las, de las convocatorias que son muy exquisitas, por no decir que cada vez más exquisitas, en cuanto al alcance de aquello que quieren financiar. Y también eh, les asistimos para articular un buen consorcio. Hay que estar de la mano de las personas adecuadas, de las entidades adecuadas, que garanticen ante los ojos de la comisión el mayor éxito posible del, del proyecto. Eh, y luego, como últimas actividades, pues comentaros que también ayudamos a toda la tramitación de carácter interno. Con esta cartera de servicios, eh, la comisión nos designó porque así presentamos la oficina y postulamos a la convocatoria de punto de Europe Direct y nos lo concedió en, a primeros de año del 2021. O sea, muy seguido, muy seguido de la creación de la oficina, aunque el lanzamiento oficial se hizo el 9 de mayo, el Día de, el de, el día de Europa. Entonces, la actividad de la OPE, de la Oficina de Proyectos Europeos, se veía reforzada con un primer reconocimiento, como digo, de la Comisión, como punto de información europe pasando a integrar la red de 37 centros que hay en toda, en toda España. ¿Y qué es eh, un punto europe Pues es una, una ventanilla, una ventanilla única, que en este caso el Gobierno de Navarra eh, pone a disposición de toda la ciudadanía. ¿Y qué hacemos? pues aquí tenéis recogido las principales de las principales actividades que desplegamos. seguimiento de la actividad de las instituciones europeas, también ayudamos a resolver dudas, no porque tengamos las respuestas a todos, sino porque sabemos dónde dirigir la pregunta y formamos parte de una red de redes. Eh, informamos sobre cualquier tema relacionado con la Unión Europea, muchas consultas hemos tenido sobre, sobre los programas, pero también sobre ¿Qué es la transición digital? ¿Qué es la transición ecológica? ¿Qué es el, el Green Deal, el Pacto Verde? La gente ahora mismo está más eh, atenta y sensible que nunca, probablemente debido a los fondos Next Generation, a esa financiación adicional con la que la, que la Comisión intenta responder a los estragos de la pandemia. Eh, pero también pues, promovemos la presencia de la Unión Europea en Navarra, organizando eventos donde invitamos a ponentes de la Comisión, lo mismo que también intentamos reforzar la presencia de Navarra en la Unión Europea, a través de proyectos, redes, lobbies o participando, como hemos, eh, hemos dicho nosotros mismos, en, en ponencias. Y la última actividad recogida en esta diapositiva, alude a fomentar la participación de la ciudadanía en la conferencia sobre el futuro de Europa. Y aquí es donde tenemos que centrarnos en lo que es la conferencia. O sea, la conferencia sobre el futuro de Europa es un proceso de participación europea pan-europea, un pan poco -europea, mejor dicho. Es un foro de debate que ofrece una oportunidad única a toda la ciudadanía europea para que pueda eh, debatir eh, sobre retos y prioridades de Europa y aportar a esa reflexión que estamos haciendo entre todos sobre cómo queremos vivir en el futuro en Europa. Eh, toda la actividad se refleja en una plataforma tenéis aquí el, el enlace y en esa plataforma te, tenemos dos posibilidades de, de, de contribuir a, a esta reflexión o a este debate. O bien porque organizamos eventos y entonces tenemos que subir el evento o bien porque Queremos participar de las ideas y entonces hay unos hilos de debate donde o sea, podemos contribuir, leer lo que dicen otros, pero también contribuir con nuestra opinión. Es multilingüe, pero traduce todas las aportaciones al castellano o al, no están recogidas las lenguas minoritarias. Pero, pero podéis o sea, leer la opinión de un búlgaro, aunque no dominéis el búlgaro. Los temas propuestos son los ahí eh, que, que podéis ver en la diapo, que son desde el cambio climático, pasando por el Next Generation EU, llegando a la transición digital o eh, debatir sobre el futuro de la democracia europea, donde nos vemos como, como ciudadanos europeos en el futuro en ese mapa geopolítico. Lo digo por lo de Ucrania. Eh, Teniendo esa, esa, ese mandato por parte de la Comisión de animar a la participación y a enriquecer el debate que se, nos, que se nos abre a través de la plataforma de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, lanzamos el año pasado la primera edición de ayudas a la difusión de políticas y estrategias de la Unión Europea. Por lo tanto, en este año 2022 es la segunda edición. ¿Cuál es el objeto de la convocatoria? Pues ya veis. Eh, organizar actividades divulgativas y acciones de comunicación en Navarra, cuya la finalidad sea la difusión de conocimientos relativos al funcionamiento, características, perspectiva de, de futuro o cualquier otro tema o aspecto re, relacionado con la Unión Europea. Eh, ya veis que en los temas que aparecían en la plataforma de la COFE, eh, es, que, es que son absolutamente todos los temas de interés, son las grandes prioridades, pero son. Grandes retos eh, y prioridades, no solo en Europa, sino como ciudadanos españoles de Navarros, o sea, lo tenemos muy claro que nos importa el cambio climático, nos importa el tema de la salud con el COVID, nos importa qué pasa con esos fondos Next Generation, a dónde van, o sea, estamos totalmente alineados. La financiación es de 50.000 euros, está dividido en dos partidas, es el crédito total, pero hay 25.000 euros dirigidos a empresas, 25.000 euros eh, destinados a entidades sin ánimo de lucro. Eh, se puede traspasar, en, en sitio de traspasar el dinero de una partida a otra en el caso de que hubiese más entidades que empresas o al revés. Pero se pretende agotar todo el crédito de la partida. Los conceptos están subvencionados al 100%. ¿Y qué es lo que, lo que subvencionamos? Pues servicios técnicos y profesionales necesarios para la realización de seminarios. Por ejemplo, grabación, alquiler de una sede, eh, si queréis contar con un dinamizador profesional, eh, pero también puede ser un estudio, eh, puede ser una publicación. Es decir, todo lo que esté relacionado con eh, la actividad que vosotros estáis planteando en el marco de esta línea de edad. También traían viajes, alojamiento y dietas vinculados a la movilidad necesaria de un ponente, por ejemplo, que queráis o sea, traer de, de la comisión o de algún otro, otro país. Eh, no son subvencionables los días, los gastos relacionados con el día a día de, de la empresa o de la, o de la entidad, ni los sueldos, por supuesto. Eh, los plazos de la convocatoria. La convocatoria se publicó el 18 de enero con lo cual al día siguiente empezará a correr el plazo de presentación, que acaba el 18 de marzo de 2022. Eh, se subvencionarán o son elegidos los gastos en los que se incurra entre el 1 de enero, es decir, el director retroactivo, hasta el 28 de octubre de este año. Y luego se concede hasta el 28 de octubre el plazo para poder justificar. La presentación de solicitudes no es difícil, no es difícil, no es un formulario complicado ni se os piden cosas muy sofisticadas. Eh, se pide primero la documentación relativa a la entidad que solicita la ayuda. Hay un formulario de solicitud que es un descargado y luego tenéis que aportar escritura de constitución de la empresa o de estatutos de la entidad y una declaración responsable de representación de la entidad. Esto en formato libre, lo que tengáis, o sea, es escanear y subir el derecho En cuanto a la documentación relativa a la actividad, tenéis que hacer una descripción de la actividad que pretendéis realizar. Es un curso, es un seminario, son una serie de microvídeos para luego difundir en redes, o sea, definir qué es lo que vais a hacer. Eh, tenéis también que ponernos a quién va dirigido, cuál es vuestro público objetivo. Eh, y luego tenéis que intentar explicar dónde lo enmarcáis dentro de, dentro de las políticas europeas que, que hemos mencionado que se reflejaban en la plataforma. Eh, luego, experiencia previa del solicitante, si, si tenéis experiencia en este tipo de eventos o si tenéis experiencia dentro de lo que es el marco europeo, porque habéis participado en proyectos o porque habéis organizado otras sesiones informativas y luego un presupuesto estimado con un desglose de gasto. Es presupuesto para conceder la ayuda. No hace falta que sea exacto, ni se os va a penalizar a la hora de, de justificar si eh, no habéis gastado en viajes, pero si en grabación, cuando igual no. O sea, tiene que estar prevista la actividad, pero se, se puede reajustar la ayuda perfectamente. Eh, antes de finalizar, una foto de lo que ocurrió en la edición anterior, donde fueron beneficiarias beneficiarios dos empresas y cinco entidades sin ánimo de lucro. Se concedió el total del crédito, que en el año pasado la partida ascendía a 30.000 euros y, como veis, hemos apostado fuerte este año con 50.000 porque tenemos demanda y creemos que hay espacio para, para poder eh, financiar más actividades y más entidades. Y para que os hagáis una idea, pinceladas de lo que se abordó el, el año pasado, pues eh, la UE y los adolescentes, que esto fue una serie de microvídeos como un poco Europa for the mid, eh, con la idea de que luego estos circularan por, por las redes sociales. Eh, pero también se abordó eh, lo, el tema de los fondos Next Generation y del Plan de Recuperación y Resiliencia. Eh, que en es España puede y cómo se trasladará esto a la realidad navarra. También hubo unas sesiones de debate sobre las relaciones Estados Unidos-China y el sándwich en el que estaba metido la Unión Europea. Una reflexión muy interesante sobre los equilibrios que habría que mantener ¿no? en el futuro. Y por último, pues. Eh, el, la, lo que es la Iniciativa Nueva Bauhaus Europea, que es toda esa reflexión sobre cómo queremos vivir en el futuro. Eh, esta es una infografía donde se vuelven a recoger las fechas relevantes para todos aquellos que quieran optar a nuestra línea de ayuda. Aquí están nuestros datos de contacto y nuestras redes sociales. Y dicho esto, pues nada. Darles las gracias por la atención. Voy a ir un poco rápido. No, no pasa nada. Luego así tenemos más tiempo para. Pues, para para debatir eso. Perfecto. Sí, gracias. Eh, muchísimas gracias, Carmen. Eh, gracias por, por haber sido tan clara no sé si en la explicación y también por presentar eh, las actividades que llevamos a cabo. Sí. estamos intentando dejar de compartir la pantalla pero bueno, mientras tanto eh, voy a dar un paso eh, a eh, Patricia, Patricia Plaza Ventura que es doctora por la Junta y es la representante del Consejo Navarro del Movimiento Europeo que eh, Patricia, eh, bueno el consejo como institución, fue una de las entidades beneficiarias el año pasado de esta ayuda y a la cual pues, agradecemos eh, de, de su participación. Lo que nos gustaría o lo que bueno, nos va a trasladar Patricia, la doctora Plaza, es eh, bueno, cómo fue su experiencia a la hora de participar, pero también... Qué es el Consejo de Naval del Movimiento Europeo, que muchos conoceréis al CONAVE, el Consejo de Movimiento Europeo, y cuáles son sus posiciones o qué es lo que están haciendo en relación con la Conferencia del Futuro de Europa. Entonces, eh, Patricia, cuando quieras, eh, tienes roles de panelista, así que adelante, te damos la palabra. Buenos días a todos los presentes. Gracias a los organizadores, a la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Hoyo, al director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, y a la directora de proyectos, Carmen Mier, por la celebración del presente evento, eh, bueno, formativo, muy formativo de cara a la solicitud de estas, de estas ayudas y eh, que, por tanto, considero de mucha utilidad. Gracias también, por supuesto por contar con nosotros, con el Consejo Navarro del Movimiento Europeo, en la presentación de esta jornada, pues para explicar esta nueva convocatoria, la segunda edición, ¿eh? esta convocatoria de ayudas a empresas y entidades sin ánimo de lucro para la difusión de las políticas y estrategias de la Unión Europea. Mi intervención eh, se va a centrar en dos aspectos. En primer lugar, voy a presentar qué es el Consejo Navarro del Movimiento Europeo, CONAME, y qué es lo que hacemos. Y en segundo lugar, bueno, pues voy a contar un poquitín pues nuestra experiencia del año pasado como beneficiarios y una subvención del programa de ayudas en su primera edición. Un segundito, porque tengo que quitar aquí el sonido de teléfono, que si no nos va a molestar. Bien, el Consejo Navarro del Movimiento Europeo CONAME, como se nos conoce también, eh, se refundó en diciembre de 2018. Nosotros somos la sección autonómica Navarra del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Este Consejo Federal Español es una asociación que opera en territorio español, que se constituyó en París en 1949 y este Consejo Federal Español, a su vez... Se integra bajo el paraguas del Movimiento Europeo Internacional que fue fundado a raíz del Congreso de la Haya de 1948, en mayo de 1948. Todo este entramado de asociaciones tiene un único objetivo fundamental, que es constituir una unión europea desde una perspectiva federal. nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, independiente y plural. Está integrada por un grupo de personas heterogéneo que procedemos de sectores profesionales, académicos y culturales muy diversos. Los socios tenemos inquietudes, ideologías y edades también de lo más variado, pero nos une nuestra querencia y nuestro respeto por la Unión Europea. Querencia y respeto por la Unión, sabedores de que el proyecto comunitario ideado por Schumann y Monet ha creado un espacio único de paz, de seguridad y de prosperidad desconocido fuera de nuestras fronteras y del que disfrutamos las personas que residimos en los Estados miembros. Creemos y trabajamos en pos de una Europa unida fundada en los valores de respeto de la dignidad humana, de la libertad la democracia y el respeto del Estado de Derecho Una unión que es una realidad y a la vez es un proyecto todavía en construcción inacabado Una unión que no está exenta de problemas pensemos en la grave crisis económica que venimos arrastrando desde hace muchos años el conflicto migratorio el Brexit, los populismos, los nacionalismos, el terrorismo, la pandemia, en fin. Dificultades que para los europeístas, curtidos en numerosas crisis, han sido y son un impulso federador ¿eh? de cara a esa integración europea. Desde el Consejo Navarro del Movimiento Europeo venimos ofreciendo diversas actividades que tienen como objetivo acercar la realidad política, económica, jurídica, cultural y social a la ciudadanía. De Entre ellas, el seminario Hablemos de Europa, con una conferencia mensual, pretende presentar temas de actualidad e interés relacionados con la Unión Europea. Queremos humanizar a la Unión Europea explicar sus políticas, sus problemas, sus instituciones, quién hace qué, por qué y para qué. Otra actividad importante del Consejo Navarra del Movimiento Europeo son las reuniones anuales que nuestro Consejo lleva a cabo junto con el Consejo Federal Español en Rocesvalles. Así, a finales de agosto de 2020, se celebró el segundo Consejo Asesor Autonómico del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y a su término se adoptó la Declaración de Roncesvalles. Quedó confirmado la notable importancia que tiene Roncesvalles en el origen histórico del ideal europeísta. Pensamos que Roncesvalles es un lugar representativo para el movimiento europeo. El pasado mes de octubre de 2021, el Consejo Federal Español celebró nuevamente en Roncesvalles un segundo encuentro sobre Educación y Cultura en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, acto que fue preparado conjuntamente con el Consejo Navarro. Hemos organizado también dos ediciones de cursos de verano en Roncesvalles. En septiembre de 2020, sobre los itinerarios culturales europeos y en septiembre del pasado 2021 sobre las estrategias de la Unión Europea encaminadas a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, concretamente en los ámbitos de la agricultura, la energía, la educación y el patrimonio rural. Ambas ediciones de cursos de verano fueron financiadas por la Universidad Pública de Navarra. El pasado 4 de noviembre organizamos una jornada de trabajo muy interesante subvencionada precisamente por el programa que estamos hablando hoy, subvencionada por el Gobierno de Navarra, sobre Navarra y el Plan de Recuperación Europeo, del que hablaré un poquito más tarde. Bien, y para terminar, bueno, pues comentarles que se, se ha elaborado un libro, ¿eh? el libro eh, bajo el título Carlos Magno y sus horizontes hispanos». Que Coname ha impulsado su edición a instancias de nuestro vocal, que llega a estas cuestiones culturales, Juan Ramón Corpas. Con este libro lo que pretendía explicarse, entre otras cosas, es que eh, la Europa comunitaria no es una idea original del siglo XX, sino que es una constante utopía en el pensamiento europeo a lo largo de los siglos. Bien. Esto en cuanto a la primera parte de mi intervención, ¿eh? explicar qué es CONAME, el Consejo Navarro del Movimiento Europeo, y en segundo lugar bueno, pues voy a eh, hablar eh, bueno, pues de cuál fue nuestra experiencia como, eh, bueno, pues como entidad, eh, entidad Navarra eh, bueno, pues que recibió esa, esa subvención. ¿eh? Bien, eh, un momentito. El 4 de noviembre, eh, a nosotros, bueno, pues eh, a través del boletín oficial de Navarra, supimos de, de esta convocatoria, pero es cierto, yo tengo que decir que el propio, el propio, la propia dirección general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, nos escribió un correo diciendo, animándonos que nos presentásemos bueno, pues para solicitar una ayuda para realizar alguna actividad. Y así lo hicimos. Bien, eh, yo simplemente eh, contaros que, bueno, pues que organizamos ese 4 de noviembre esa jornada de trabajo sobre Navarra y el Plan de Recuperación Europea. Y la jornada se, estru se estructuró en cuatro, en cuatro mesas redondas, dos por la mañana y dos por la tarde, y todas contaron con excelentes ponentes, expertos en las distintas cuestiones que se iba a tratar. En una primera mesa, la primera de todas, se centró en una valoración de las actuaciones de la comunidad foral de Navarra en el plan de recuperación. Y, eh, bueno, pues intervinieron representantes del gobierno de Navarra, también de la patronal, y, por supuesto, de los sindicatos de UGT y comisiones autóricas. Eh, a continuación, hubo un, bueno, pues una segunda mesa en la que se trató ya concretamente cómo se podía acceder a esos fondos Next Generation y cómo se iba a repartir el dinero. Y ahí contamos con representantes también del Gobierno de Navarra y de consultoras bueno, pues que operan en el ámbito de nuestra comunidad fuera. Y la tercera y cuarta eh, mesa, ya por la tarde, tocaron respectivamente pues, temas relativos a la posición de Navarra ante la estrategia digital de la Unión Europea y ante la estrategia energética y medioambiental. Y ambas mesas estuvieron integradas por académicos universitarios y también representantes de consult consultoras navarras. Bien, yo solamente tengo que decir, añadir que, la experiencia fue estupenda desde el minuto uno. ¿eh? Nosotros como, como asociación sin ánimo de lucro agradecimos muchísimo la convocatoria de este programa porque no, no tenemos dinero para llevar a cabo este tipo de, de jornadas. ¿no? La experiencia fue estupenda, como digo, desde el minuto uno porque la ayuda mmm, por parte de, de la dirección de acción exterior del gobierno de Navarra y de la oficina de proyectos en todo momento estuvieron encima de nosotros ayudándonos en cada, ante cada dificultad o cada duda que, que teníamos en el, en el proceso de tramitación de la ayuda y por supuesto bueno pues eh, a la hora de presentar el programa pues eh, siempre verdad pues tenemos eh, miedos, eh, primero, en si se nos va a otorgar, y segundo, en hacer bien todo el papeleo para que luego no tengamos ningún problema verdad eh, a la hora de cobrar la subvención. Bueno, pues mmm, un 10, ¿eh? no, porque no se puede dar un 11, ¿eh? pero un 10, ¿eh? no hubo ningún problema, nos ayudaron en todo momento, no nos pusieron ninguna pega, no nos, eh, como lo diría, eh, nos regatearon absolutamente nada, ni en cuanto a la participación del Gobierno de Navarra en el evento, ni en cuanto a, a, a la subvención que luego eh, nos dieron ¿eh? eh, No sé si, bueno, luego habrá, supongo que una un turno de, de intervenciones, un poco de preguntas, no lo sé, ¿eh? y si alguien me quiere preguntar alguna cosa, pues estaré encantada de responder, pero realmente que todo el proceso fue fantástico. Y nada, muchas gracias ¿eh? por eh, dejarnos participar en, esta, en este evento. Muy bien, pues muchísimas gracias Patricia tanto con la exposición que has realizado de, eh, del consejo de qué es lo que hacéis y qué es lo que realizáis. También es un orgullo para Navarra pues, que, se, que se celebre en ¿no? o sea que se celebre aquí en casa pues, la, la reunión anual y por lo tanto como navarros pues, no nos podemos sentir más orgullosos por el trabajo que realizáis y de, y, de todo, eh, y de toda la actividad así que pero ahora también por nuestra parte a vosotros. Y también es muy agradable estar comentando antes con Carmen, pues escuchar sus amables palabras sobre el procedimiento de, de concesión de, de la ayuda y, de, y bueno, y ojalá, si queréis, si os encaja, pues os presentéis también este año y, y a ver si entre todos y todas las que estamos aquí podemos hablar cada vez más de Europa en Navarra eh, pues porque ahora nos toca ser más europeístas que nunca, ¿no? Ya hemos como ha comentado en Ucrania, Rusia, qué está pasando, Brexit, bueno, ya hemos comentado anteriormente, pero como dices, tenemos luego un, un tiempo de debate, un, al final, un tiempo de preguntas, entonces las, las dejamos para el final y les recuerdo también a las personas asistentes que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat si tienen alguna. Y, y ahora, eh, pues, eh, pues, pedimos, pues, te despedimos, porque dejamos ahí un poco de y damos el paso a Jarela Javier, eh, buenos días, muchas gracias también por, eh, por participar aquí con, con nosotros. Eh, eh, Jarela es el, el, el portavoz de, de Equipo Europa Delegación de Navarra. Equipo Europa es una asociación juvenil europeísta. Bueno, no, no voy a adelantaros mucho más porque va a ser Javier que nos explique quiénes son, qué hacen, cómo se constituyen, eh, cuáles son sus actividades. Y además, especialmente, reñamos su participación hoy por encontrarnos ya inmersos en el año europeo de la juventud, ¿no? El año europeo 2022, que es el que la presidenta von der Leyen pues, eh, pues marcó como el objetivo de la participación juvenil eh, pues más destacada en la Conferencia del Futuro Europa, pero no solo en la Conferencia del Futuro Europa, sino también en todos los procesos eh, de institucionales en los que cada vez tenemos que hacer eh, evitar que se produzca esa desafección entre las personas jóvenes en las instituciones y es eh, muchas veces complicado de conseguir porque no, no hablamos un lenguaje en las instituciones digamos, muy cercano, muy llano, ¿no? ya hemos comentado la burocracia. Pero bueno, en nuestro papel, en la dirección general, lo que hacemos día a día es intentar pues, cambiar, allanar ese lenguaje, intentar ser cercanos y hacer actividades para pues, precisamente eso, lograr que no haya una desafección. Javier, cuando quieras, te cedemos la palabra y bienvenido. y De nuevo, gracias por participar. Hola, buenos días. Eh, supongo que me oís, en primer lugar. Eh, muchas gracias al Gobierno de Navarra, a la Consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Hoyo, y en particular a Acción Exterior, eh, Sergio, Carmen, y también todos y todas las que están eh, con vosotros eh, trabajando. Y muchas gracias por organizar este evento y por contar con nosotros, no además especialmente relevante eh, en esta semana en la que se han convocado las ayudas y, por tanto, eh, muy oportuno. ¿no? Y bueno, muchas gracias por invitarnos y, de esta manera, contaboz de de la juventud en un encuentro de, de este tipo. Además, es un lujo hablar entre Patricia Plaza, ¿no? una referencia aquí en Navarra en Derecho Internacional Público, que además es muy querida por socios y socias de, de nuestra delegación que han sido alumnos eh, suyos y también por, por, por Ana López, de quien ya aprendí mucho el año pasado en una de las últimas asignaturas de, de la carrera. Creo que, que en estos eh, diez minutos mi intervención en este evento tiene que tratar dos temas fundamentales, que es Equipo Europa y también qué valoración hacemos de, del Año Europeo de la Juventud. Eh, bueno, Equipo Europa, básicamente, para, lo que, para los que no nos conozcáis eh, todavía, es una asociación europeísta juvenil, ¿no? Como comentaba Sergio, formada por socios y socias de entre 14 y 30 años, que, bueno, defiende Equipo Europa básicamente cuatro cuestiones, ¿no? El europeísmo, ¿no? Que se basa en esas cuestiones, ¿no? Que también ha desarrollado eh, eh, Patricia, ¿no? Eh, la, de, la defensa de, de la participación de los jóvenes en la política y en particular en los asuntos europeos, el apartidismo eh, político, es decir, no nos vinculamos con ningún partido político y, en cuarto lugar, el ecologismo y la defensa también de la sostenibilidad y ambiental. ¿no? Por tanto, lo que nos define en definitiva no es otra cosa sino los valores de la propia Unión Europea. ¿no? Y somos en total eh, 2.500 eh, socias y socios eh, por toda España, de los que 60 Estamos en Navarra. Nacimos a nivel eh, nacional en 2019, ¿no? en el contexto de las elecciones europeas para promover la participación en ese momento, ¿no? que además eh, se consiguió a través de, de la campaña del Parlamento Europeo aumentar mucho la participación y en particular la participación juvenil en prácticamente todos los países de la Unión Europea. Y en Navarra tenemos actividad desde septiembre de, dos, de 2020. Empezamos eh, siete personas y hoy somos 60 y luego eh, el próximo mes de febrero volvemos a abrir de nuevo inscripciones, así que esperamos ser muchos más. ¿no? ¿Y qué hemos hecho en Navarra? Bueno, hemos iniciado las dos campañas estrellas de Estrella de Equipo Europa, ¿no? que son Un Árbol por Europa, para promover que los cimientos se comprometan con la defensa del medio ambiente, con la plantación de árboles, bueno en muchos municipios, eh, en Navarra como, bueno, por ejemplo, Lite, Estella, Peralta, Sartaguda Artajona, Burlada, Barañain, Steriva, Racunza, muchos más... En total, por toda España se han plantado más de 36.000 36 árboles el año pasado y luego Europa en el aula, que básicamente supone promover la Unión Europea, el conocimiento de la Unión Europea en los institutos y en los centros educativos en general. ¿no? Y bueno, hemos acudido, por ejemplo, a eh, Padres eh, bueno, padre Reparadores de Puente de la Reina, al IES Plaza de la Cruz de, de Pamplona o, por ejemplo, al Liceo Monjardín también de Pamplona. ¿no? Incluso nos hemos desplazado a Aragón eh, también para dar, dar charlas. Eh, en ese sentido, también estamos ahora mismo, por ejemplo, promoviendo un manifiesto para que se incorpore al currículum educativo una natura optativa sobre la Unión Europea, ¿no? que, por ejemplo, ya existen algunas comunidades autónomas como pueden ser Madrid, Cantabria o Extremadura a partir del curso que viene, pero que, por ejemplo, en Navarra. Eh, al menos por lo que sabemos, todavía no existe. ¿no? El año pasado celebramos el Día de Europa con una serie de conferencias eh, en el CIVOX de Iturrama, que también contamos con la colaboración de Acción Exterior, y también hemos, hemos empezado a participar en las cuestiones del Consejo de la Juventud de, de Navarra, participando en su Asamblea General. En octubre asistimos al European Youth Event en Estrasburgo. Y una de nuestras propuestas fue la más votada por los miles de jóvenes que asistieron allí en relación con la sostenibilidad medioambiental. Y esta y, y nuestras otras 100 propuestas que hemos colgado en la conferencia sobre el futuro y que, por tanto, son públicas desde allí, eh, están también en, en nuestra web. En noviembre estuvimos en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, con 100 socios y socias de toda España, debatiendo sobre la democracia europea durante todo un fin de semana. Y esto lo hicimos en colaboración con la Embajada Alemana y también con la Embajada eh, Francesa. En nuestro eh, Por la estructura de nuestra asociación, que apenas tiene dos años y medio, todavía no hemos podido acceder a estas ayudas de acción exterior y, evidentemente, al menos desde el punto de vista de la financiación, eso ha limitado nuestras posibilidades. ¿no? Sin embargo, como habéis visto, eh, eso no nos ha parado y seguimos trabajando para cuanto antes poder reunir esos requisitos legales que, evidentemente, los tenemos que discutir y tenemos que cerrarlo desde la perspectiva de nuestra asociación a nivel eh, nacional. Y en segundo lugar, en cuanto al año europeo de la juventud, eh, bueno, eh, pues es decir, que este año aspiramos a más, ¿no? De hecho, nuestro lema eh, de, de equipo Europa es una juventud que aspira a más, especialmente porque se trata del año europeo de la juventud y como, se, y, como consecuencia, esperamos a partir de todos los debates posibles, hacer más eventos en distintos lugares de Navarra, seguir construyendo tejido asociativo, que es muy importante para, para motivar a los socios y a las socias y consolidarnos en definitiva en ¿no? otras desde eh, el comienzo en el curso pasado. ¿no? A la espera de los eventos que la Comisión Europea y las instituciones en general decidan hacer en, en España y en Europa a lo largo de este año, que esperamos que, que sean eh, bueno, muchos, eh, y bueno, de hecho ya se ha lanzado una página eh, web eh, sobre el año europeo de la juventud, donde bueno eh, progresivamente se están empezando a colgar Diferentes eventos que se van a hacer en diferentes lugares, ¿no? al menos estos son los promovidos por la Comisión Europea. Nosotros y nosotros ya tenemos previstos, previstas eh, diferentes actividades para, para los siguientes meses. ¿no? En primer lugar, eh, bueno, en febrero vamos a celebrar eh, una, un evento eh, que va a reunir a, a en torno a 50 eh, socios y socias de toda España en Navarra, eh, eh, para, con el objetivo de sentar las bases de lo que queremos para este año europeo de la juventud y donde vamos a mezclar eventos públicos, como por ejemplo la plantación de un árbol Europa en Pamplona que, te, que la tenemos pendiente, para que bueno por otro lado estáis todos y, y todas invitados y también otros eventos con, con un carácter eh, más privado. ¿no? En segundo lugar también tenemos eh, previsto celebrar el Día de Europa. Todavía no tenemos muy claro de qué manera este año, pero si eh, cada vez detectamos un interés mayor de escuelas embajadoras del Parlamento Europeo, las que tienen este programa tan, tan interesante de, de, para conocer la Unión Europea en los colegios, bueno, celebrarlo con ellas y ver de qué manera ¿no? podemos establecer eh, sinergias. ¿no? Y eso es lo que bueno, eh, yo creo que gustaría de cara a este Día de Europa. Y finalmente, y de alguna manera... Eh, que esto todavía no lo habíamos hecho eh, público hasta ahora y bueno, junto un poco con, con, con el visto bueno para decir, eh, hemos, forma, hemos forjado una alianza con, con el diario Navarra para colaborar en la organización de los cursos europeos de verano que se celebran desde hace años en, en, a finales de agosto, ¿no? en lo que nos vamos a implicar absolutamente y lo que también este año va a estar incorporado a la perspectiva juvenil, ¿no? precisamente eh, queremos resalta colaboración como una buena estrategia para incorporar a los jóvenes a eventos que a veces pueden parecer destinados a personas, a un público eh, más mayor, pero que también nos interesan a nosotros y a nosotras, ¿no? y en ese sentido, bueno agradecer aquí públicamente también las gracias, al, al dar las gracias al Diario Navarrano por forjar esta alianza con Equipo Europa, y también, bueno, eh, igualmente este debate es, es, es un buen ejemplo ¿no? de incorporación de la juventud, debates sobre políticas públicas y a los eventos que se pueden hacer con ellas específicamente, ¿no? también destinados a, a jóvenes, a los jóvenes y a, a los jóvenes. Y, y a todo eso, a nivel nacional, le vamos a unir eh, un poco lo que he contado hasta ahora, es eh, lo que tenemos pensado hacer en, en Navarra, ¿no? que bueno, es bastante, y a nivel nacional, bueno también otras delegaciones, lógicamente, están trabajando en otros eventos, ¿no? por ejemplo, nuestros compañeros de Euskadi están trabajando en, en, en una asamblea europea en, en bilbao para, para jóvenes de, de todo el continente eh, pero bueno es ya más cuestión de, de están llevando ellos sobre todo la organización ¿no? y esperamos a ver que, que pueda salir de eso algo muy, muy interesante ¿no? y sobre todo reunir a diferentes jóvenes de, de distintos países aquí, aquí muy cerquita ¿no? y, y bueno y a nivel interno también eh, vamos a celebrar este año una asamblea ¿no? también para para fijar y para acordar todas estas cuestiones de las que, de las que hablaba antes, porque al fin y al cabo, eh, así como por ejemplo el Consejo Navarro del Movimiento Europeo es, una, es, bueno, es un, una organización con mucha solera, ¿no? con mucha historia, eh, con muy buena historia, nosotros apenas tenemos dos años y medio, ¿no? entonces eh, todavía estamos ahí, sobre todo desde el punto de vista asociativo, ¿no? acabando de, de pulir eh, este tipo de, de, de cuestiones. En cualquier caso, eh, bueno, esto es un poco lo que lo que os queríamos eh, contar. ¿no? Pues lo que es Equipo Europa, que hemos hecho hasta ahora, que tenemos previsto hacer. Pero eh, nos ponemos a disposición eh, pues de, del Consejo Navarro del Movimiento Europeo, con el que compartimos las ideas y, la, y los principios, ¿no? que además han sido muy bien expuestos. Y también a disposición de, de, de la, la Asociación de Periodistas Mujeres de Navarra, que, que va a venir después de ANA puesto que nosotros también estamos comprometidos con la campaña donde están ellas del Parlamento Europeo para, para incorporar a las mujeres en todos los eventos y que haya eh, paridad en, en cuanto a, a, al número, a las personas que intervengan. Y bueno, eso es un poco lo que lo que os queríamos eh, contar. Eh, tenemos muchas expectativas para el Año Europeo de la Juventud. Eh, hemos trabajado en la Conferencia sobre el Futuro Europa. Nos parece que ha sido una iniciativa muy interesante que todavía no está acabada. Y animamos a todo el mundo a participar, eh, ya que eh, en concreto España, a pesar de ser uno de los países que más propuestas ha presentado, eh, sin embargo, eh, si dividimos por número de habitantes, no nos encontramos entre las mejores posiciones. ¿no? Entonces animamos a todo el mundo a participar en la conferencia sobre el futuro de Europa. Eh, nosotros lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. ¿no? Todavía tenemos pendientes propuestas para subir, que estamos afilando estas esta semanas, y, y, y también a implicarse en el año europeo de, de la juventud. ¿no? Y, y, y nosotros tenemos expectativas para este año europeo de la juventud, estamos todavía esperando a ver qué propone en concreto la Comisión, el Parlamento eh, Europeo para, para, para este año y nosotros y nosotras bueno, seguiremos eh, organizando eventos, eh, yendo a los colegios eh, y tratando de promover el conocimiento de la Unión Europea entre, entre, entre la juventud y entre todo, toda la sociedad en general. Muy bien, pues muchísimas gracias Javier este Casco. Casco. Eh, eh, muy interesante todo lo que hacéis desde el equipo de Europa, que conocemos bien aquí en Montaña de Navarra, porque eh, pues venimos eh, tanto explorando posibilidades de colaboración, eh, nos reunimos tanto con presidenta como con el director de Estudios de Juventud, como con la consejera de Relaciones Ciudadanas. Así que estoy muy contento, pues eso, tanto de que participes, eh, tú en este caso, pero bueno, el equipo de Europa en general, porque lo componéis bastantes personas y todas las personas que sí están activas eh, en ese campo. Es una alegría escuchar sí. que también estéis, que estéis en colaboración con, con el Diario Navarra, para los cursos europeos de verano, que también fueron una institución beneficiaria de las ayudas de esta convocatoria el año pasado, y con quienes también desde el gobierno pues tenemos un, un contacto muy estrecho y, y bueno pues que apostamos y fomentamos porque se, se produzca ese debate además con, con componentes de, de tan alto nivel que tanto Pablo Zalma como el Comisario de los cursos eh, pues venimos participando desde el gobierno eh, me gustaría comentaros también con pues, respecto al año de la Juventud el primer viaje que hice a Bruselas cuando me nombraron director general la primera reunión que tuve fue con Viviana Siracova, que es la eh, coordinadora de juventud de, a nivel de la Unión Europea. Ya en su día, en julio, estuvimos debatiendo, eh, pues bueno, conocía País Vasco, conocía La Rioja, pero no conocía Navarra. Entonces, sí que sería una buena ocasión para, bueno, pues para ver si quiere conocer esta tierra. Si, si, eh, la invitación ya está lanzada desde noviembre eh, de cada año europeo de la juventud. Pero bueno, es, eh, es un año que va a ser muy intenso, que la comisión va a proponer varias actuaciones. A ver si conseguimos entre todos y todas que pueda visitarnos y poder hacer algún, algún evento eh, con ella también. Y con respecto a la COFE, pues como bien dices, en, en la participación se ha publicado recientemente desde el informe intermedio de, eh, de participación en la plataforma online. Y, y bueno, pues, eh, pues en cierta medida, eh, esos resultados de participación, pues. Estas ayudas lo que pretenden, como uno de, del análisis interno que hicimos nosotros también, fue fomentar que se participase y de hecho en esta convocatoria una de las novedades que ha comentado antes la, la directora Carmen es que a eventos que organicéis o que se organicen en Navarra eh, y que tengamos conocimiento desde Time, eh, o sea, lo que se contempla en estas convocatorias es que nos comuniquéis. A y de estos eventos para poder ayudarlos a subirlos a la plataforma y así incrementar el número de participaciones navarras y españolas en, en lo que es en esto online. Y, y bueno, pues eh, el, haremos también dentro de Gobierno de Navarra, Europeo de la Juventud, la gira esta que también ha contado la consejera, que sabemos de Europa. Esta gira que vamos con un camión a 10 localidades navarras, porque queremos que se escuche ya vimos ese informe, varios que estamos pendientes eh, al día de leerlos todos, y pues bueno, nos preocupa la infrarrepresentación de la mujer en la sí. participación desde de la conferencia y también las zonas rurales. Entonces, con esta gira, lo, como gobierno, lo que pretendemos es acercarnos a las zonas rurales para también eh, promover el debate desde el este perfil para que, para que en diez o varias puedan hacerlo. Por último, antes de dar paso a la siguiente ponente, Ana López, que no lo va a hacer en presencial si nos ha mandado un, un, un vídeo porque la ha sido imposible estar ahí con nosotros. Tanto a los espectadores que nos están viendo ahora, las personas que están viviendo ahora, como a los que nos vean en el futuro, me eh, gustaría trasladaros que desde la Dirección General de Acción Exterior estamos coordinando todos los eventos que se estén realizando o que se prevé realizar en el día de Europa, en el 9 de mayo eh, o en esa semana, en la Semana de Europa. Ya tenemos previstos encuentro bueno, previsto varios encuentros, eh, tanto organizados por la Dirección General de Exterior, con el Departamento de Relaciones Ciudadanas, como con otros departamentos y con presidencia. Las universidades también nos han trasladado en unos eventos que quieren empresas. Eh, por lo tanto, os animo a las asociaciones y a las empresas y a las personas participantes de este webinario, a los que nos dan en el futuro. Que, nos, que pongáis en nuestro conocimiento eso, para intentar coordinar una mejor eh, participación entre todos, que lo que perseguimos es, en definitiva, que se hable en Navarra de Europa y promover los valores europeístas. Por lo tanto, cuanto mayor conocimiento tengamos y más coordinados estemos, creo que podemos dar una mejor imagen de cara a Europa y de cara a España de lo que hacemos en Navarra. Este es, eh, bueno, lo último que os quería indicar, de que eso, de día 9 de mayo, nos informáis, si, si queréis, y en eh, todo lo que podamos apoyar desde el gobierno y colaborar, pues, eh, pues lo haremos, porque desde la acción exterior estamos poniendo todos los eventos que ya venimos con las universidades, con empresas, con diferentes departamentos haciendo. Ahora voy a, la, eh, voy a proyectar, si la tecnología me lo permite y todo funciona bien, a Ana López... Eh, sí. A ver, el anclaje? Sí vale. voy a compartir sí, sí, sí. la pantalla y sí, sí, sí, sí. el sonido. Audio, audio. Eso. Entonces, eh, estoy compartiendo, voy a reproducir y si veo que, no, que los eh, sí, sí, sí. compañeros no se escuchan, pues ya me la Hola, buenos días. Eunon Gustioi. Lo primero de todo, quería dar las gracias eh, en nombre de la Asociación de Mujeres Periodistas Navarras por la oportunidad que, que nos brindáis, que nos estáis brindando desde el Departamento de Relaciones Ciudadanas, a través de la Dirección General de Acción Exterior de Gobierno de Navarra y de la Oficina de Proyectos Europeos, ¿no? Para estar aquí esta mañana y aportar eh, nuestro granito de arena compartiendo eh, nuestra experiencia, básicamente, ¿no? Cuando contactasteis con nosotras, eh, nos propusisteis que contáramos cuáles son las claves eh, para organizar un buen evento de difusión y ojalá tuviéramos esas claves, ¿no? Todo sería mucho más sencillo. Pero bueno... Eh, la verdad es que no podemos aplicar una fórmula matemática ¿no? para conseguir ese objetivo de difusión. Hay varios factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar un evento y su difusión, unos factores o pasos a dar que podemos controlar, pero luego existen otros factores que no podemos controlar, ¿no? Como, como decía, que sería ocurra algo inesperado, que eclipse nuestro evento. Bueno, pues eso no lo podemos controlar y, y tenemos que tenerlo también en cuenta, que está ahí. ¿no? Ese miedo, la incertidumbre de si saldrá bien o no, si acudirá gente, si la respuesta será buena o no, todos esos miedos van a estar ahí siempre presentes. No pasa nada, siempre los vamos a tener presentes y eso nos hace también estar en tensión y creo que lo de estar en tensión es bueno. Indudablemente para que algo salga bien tiene que ser interesante, interesante al menos para el público objetivo al que nos dirigimos, porque esas personas también van a hacer de altavoz y van a ayudarnos a amplificar la repercusión de nuestro evento, desde luego. Eh, pero desde luego lo que hay que hacer es establecer ciertos objetivos, ¿no? ¿Qué queremos conseguir con nuestro evento? ¿no? Si lo tenemos claro, por ejemplo, con las acciones que hemos ido poniendo en marcha desde la Asociación de Mujeres Periodistas de Navarra, donde no solo estamos mujeres periodistas, sino que somos comunicadoras en un sentido más amplio, somos fotógrafas, ilustradoras, relaciones públicas, publicistas... Bueno, pues como decía, ¿no? con, con esas acciones que a lo largo de los últimos meses hemos puesto en marcha, eh, queríamos ofrecer formaciones que considerábamos interesantes para nuestra profesión. Además, también, eh, nuestra apuesta es la de la comunicación con perspectiva de género, porque creíamos porque creemos que es necesario ¿no? para construir una sociedad igualitaria eh, tener esa mirada desde la perspectiva de género en la comunicación. Estos eran un poco los objetivos que nos planteamos cuando, cuando nos dimos a conocer, que lo hicimos a través de unas formaciones eh, en formato charla-taller. Eh, y es importante ¿no? que esos objetivos eh, sean medibles. Para nosotras, eh, el número de personas apuntadas era un indicador importante. ¿no? Con el tema de aforos, además, eh, el hecho de tener personas en lista de espera era otro de los indicadores para medir ese éxito que podíamos tener, ¿no? o el ver con qué rapidez se cubrían esas plazas que ofertábamos. ¿no? Cuando hicimos nuestra primera formación, eh, nos lanzamos un poco al vacío. ¿no? Para nosotras eran unas formaciones muy interesantes, pero no estábamos seguras de que hubiese más compañías que compartieran esa visión, porque nosotras fuimos unas poquitas las que impulsamos la asociación, y luego bueno, pues ha ido creciendo. No sabíamos la acogida que, que, iba a tener, que iban a tener estas formaciones. ¿no? Elegir la fecha también es importante. No solo el día, ¿eh? también la hora es importante. Imaginaos una cena de gala, un desayuno informativo, ¿no? Pues en nuestro caso, lo de elegir el día y la hora para eventos en los que queremos contar con mujeres periodistas, mujeres comunicadoras, igual es más complicado porque siempre va a haber algunas a las que no lleguemos eh, por las peculiaridades de nuestra profesión, ¿no? Pues como nuestros horarios no son los mismos que en una empresa, ¿no? También trabajamos fines de semana, tra trabajamos en festivos, hay turnos que acaban muy tarde, otros que comienzan muy pronto, ¿no? Nosotras somos conscientes de que vamos a tener que ir cambiando de días, de horas, en función de a quiénes queramos llegar o de que queremos llegar a todas eh, nosotras y bueno, pues lo, lo tendremos en cuenta. Eh, también el tipo de, de evento condiciona las horas los días. ¿no? Eh, lo de las horas, lo que decía, cena de gala, de noche. Es importante también tener claro eh, a quiénes nos dirigimos, nuestro público objetivo. Teniendo claro a qué personas nos dirigimos y qué es lo que queremos conseguir, Pienso que el resto de acciones pueden ser un poquito más fáciles de pautar. ¿no? Eh, también me parece importante para tener en cuenta el presupuesto. El dinero siempre manda eso, ya lo sabemos. ¿no? Eh, para ello pues es interesante saber con cuánta financiación se cuenta ¿no? y realizar un pequeño estudio de las necesidades o de los gastos que va a tener ese evento ¿no? y que pueden ir desde el pago a los ponentes si es que hay charlas no unas ponencias no pues pagar a esas personas eh, o el transporte y el alojamiento en caso de, de, de necesitarlo de, de esas personas o el alquiler del local eh, o pagar a un restaurante o, o un catering no si vamos a servir un aperitivo pues eso, eso es que eso hay que tenerlo claro y pautado no y con el presupuesto pues ya en la mano también sabemos a qué espacios podemos optar en función de las necesidades ¿no? y en caso de que el evento no sea online exclusivamente, que siendo online pues es, es más fácil. Sabemos que podemos organizar eventos presenciales y eventos híbridos, aparte de online, ¿no? pero híbrido o presencial hay que elegir un lugar. ¿no? Importante para la elección del lugar es la ubicación. Que sea accesible, eh, el lugar del evento también influye eh, en el éxito. Eh, en el caso de Pamplona tenemos suerte de contar con una ciudad con un tamaño muy cómodo al no existir grandes distancias, con un buen transporte público, con parkings en el centro de la ciudad y con diferentes espacios a los que poder optar ¿no? para la organización de, de esos eventos. ¿no? En función del presupuesto que tengamos, volvemos al dinero, como veis el presupuesto siempre nos marca, pero como decía, en función de ese presupuesto existen múltiples opciones también para la publicidad de ese evento, ¿no? para publicitarlo. Se pueden incluir eh, cuñas en radio, ¿no? o anuncios en radio, en televisión, en prensa. También podemos publicitar nuestro evento a través de las redes sociales, pagando un poquito, la publicidad en redes sociales es más barata, pero bueno, eh, también podemos enviar una nota de prensa a medios de comunicación, eso sí, siempre hay que tener en cuenta que aunque enviemos la nota de prensa, no nos aseguramos de que los medios la publiquen, no pero cuanto más interesante sea el contenido de esa nota, eh, creo que hay más posibilidades de, de que se publique. También podemos plantearnos convocar a los medios ese mismo día del evento, ¿no? podría ser antes del evento, para que eh, tomen unas imágenes y quizás unas declaraciones de los organizadores, eh, de, de los ponentes, ¿no? y eh, desde luego no olvidemos las redes sociales de la propia entidad que, que organiza porque son un altavoz importante de, de difusión. Pero sin duda la buena planificación previa al evento eh, es la clave, eh, yo creo, para, para el éxito, ¿no? más o menos del evento, tener todo organizado, organización, planificación. ¿no? Eh, y yo creo que a partir de aquí pues eh, lo único que queda es invertir tiempo, trabajo y esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo, porque detrás de cada evento, no perdamos la perspectiva, por pequeño que sea, hay mucho trabajo y eh, mucho esfuerzo creo que tenemos tiempo, ¿no? Todavía, ¿verdad? Para, para que veáis un pequeño vídeo, quería mostraros un pequeño vídeo con el resumen de las actividades que hemos lanzado estos últimos meses, eventos en los que hay mucho trabajo, eventos en los que hemos pensado en la necesidad de las comunicadoras y de los comunicadores de Navarra, porque nosotras queremos una sociedad igualitaria con hombres y mujeres, ¿no? Y eventos en los que hemos puesto mucho cariño. Eh, creo que son eventos que han tenido un eh, relativo éxito tanto de participación como de, de difusión eh, dentro de, de nuestro público objetivo, ¿no? ese que decía yo, del mundo de la comunicación. Eh, y han sido meses eh, eh, con mucho trabajo, mucho esfuerzo eh, y creo que ha merecido la pena. Entonces, me apetecía compartir un poquito con vosotros si os parece, eh, este resumen es un, un vídeo muy cortito para que veáis la, la actividad de, desde eh, que empezamos eh, en el primer trimestre de, de 2021, ya ha empezado el, el primer trimestre hasta, hasta final de, de este año 2021 que hemos terminado ahora <tose> Pues Este era el resumen de las actividades que hemos organizado eh, en este primer año de andadura de la Asociación de Mujeres Periodistas Navarras, eh, donde hemos ido tomando nota de lo que hemos hecho eh, mejor y de lo que hemos hecho peor no para ir aprendiendo, porque esa es otra... Yo creo que de las cosas que hay que tener en cuenta, no pues tomar nota de, de, de qué se hace, cómo se hace para aplicarlo y tener éxito en, en el siguiente evento que vayamos a organizar. Nosotros ahora mismo estamos un poco de eh, parón reflexión después de, de este montón de actividades que hemos organizado para eh, continuar a lo largo de este año con, con más actividades, con éxito espero, ¿no? aprendiendo de lo que eh, hemos hecho. Y, y la verdad es que eh, entrar en el detalle ¿no? de, de cómo hacer eh, nos llevaría muchísimo más de los 10-15 minutos que tenemos eh, asignados esta mañana, ¿no? pero quién sabe, este tema eh, igual es interesante para tratar en alguna de las futuras formaciones que organicemos desde la Asociación de Mujeres Periodistas Navarras, unas formaciones que están abiertas a... Hombres, eh, mujeres interesados en estos temas, del mundo de la comunicación principalmente, pero bueno, pues eh, también eh, abiertos a más personas interesadas en el mundo de la comunicación con una perspectiva de género. Y sin más, no os robo más tiempo, mil gracias por contar con nosotras eh, para bueno. estar hoy aquí, Milasker, nos vemos. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias Ana. Ya sé que no nos está eh, escuchando ahora porque es un vídeo, pero bueno, no solo a Ana, para cuando lo vea, a la Asociación de Mujeres Periodistas por el, por el trabajo que realizan, por la impresionante actividad que han tenido pues, desde hace ocho o diez años, desde, desde el año pasado. Y desearles lo mejor en la andadura eh, era uno de los motivos también de querer que estuviesen aquí. Eh, eh, presentes también la visibilidad y también, eh, eh, bueno, pues eh, aprender de lo que nos ha comentado Ana, que son pues, esas claves para organizar un buen evento. Ahora vamos a dar paso al turno de preguntas o de debate, vamos a ver si tenemos alguna en el chat. Eh, eh, a ver, sí, alguien eh, que no veo muy bien, ah, Sandra Herrero, dice... Las ayudas podrían no financiar gastos al 100% y tener la opción de cofinanciación. Es decir, si ya se decide financiación para este tipo de acciones, pero al 100%, ¿se podría solicitar la ayuda para la financiación del porcentaje restante? Carmen, ¿quieres contestar? Ya, lo veo difícil, porque, claro, dentro de lo que son las bases, nosotros lo que hemos recogido es que se subvencionaba al 100% la actividad. Habría que pensar en que si ya se recibe algo de ayuda, pues eh, repartir gastos, o sea, unos que, que, que se vayan a presentar a la, a la otra ayuda que se percibe y, y al porcentaje que sea, y, y luego otros gastos hasta llegar hasta los 5.000, si es eh, así, plantearlos para nuestra ayuda. Pero, o sea, no se puede solicitar rebajar la cofinanciación para poder, o sea, disfrutar de, de dos ayudas para el mismo fin. Sería una cuestión de repartir. ¿no? Sí. En cualquier caso, en las bases están eh, la definición sobre las incompatibilidades con la misma. Eh, normalmente, el espíritu de las ayudas públicas viene a ser no hacer una doble financiación sobre el mismo concepto. Entonces, bueno, se podrían, como bien ha comentado la directora, eh, unos conceptos imputar a un tipo de financiador, en este caso, es financiador pública sobre en Navarra y otros conceptos, pues siempre y cuando no se produzca una doble financiación, eso es un poco lo que veríamos en las bases. Vale. Bueno, Ángel, nuestro compañero, ha puesto el enlace para, eh, para las mismas. ¿Me hizo alguna otra pregunta? otras eh, personas? Vale, gracias, Sandra. Eh, si no hay preguntas, yo así que voy a animarme y ya trabajaré con la Patricia eh, pues hacerles una pregunta eh, o, o, o bueno, una reflexión. Antes hablaba sobre eh, la desafección que se produce, bueno, en especial en los jóvenes, en las personas jóvenes, sobre las instituciones, pero también en la, no solo en los jóvenes. Es decir, sí que hay una desafección más particularizada, pero en realidad las instituciones, los organismos eh, gubernamentales, eh, con la ciudadanía, pues se produce una desafección que tenemos que, o por lo menos lo que nos toca a nosotros, tenemos que trabajar para que no se produzca. ¿no? En el caso de Europa, eh, pues tenemos, eh, con nuestra dirección general, eh, pues tenemos la labor y por lo menos ponemos el empeño todos los días en, en utilizar un lenguaje más sencillo, más llano, eh, descomplicar conceptos que pueden eh, resultar en difíciles. Pues para darnos cuenta que Europa es mucho más que una inteligencia que se encuentra ahí. Europa es un Erasmus, que cumplió ayer los 35 años de Erasmus, y ¿no? que muchas de las personas que conocemos han podido beneficiarse de este programa de intercambio. Son las vacunas, son las dos sistemas que estamos en la conjunta. Es el roaming, es, es eh, la tarjeta sanitaria europea. O sea, hay en nuestro día a día cosas eh, de, que provienen de Europa o políticas europeas y que igual no las, no las eh, identificamos. La pregunta tanto para Patricia como para Javier es, ¿cómo consideráis vosotros o vosotras que es una buena idea o una buena técnica para las instituciones? Eh, ¿Qué medidas tendrían que llevar a cabo para, precisamente, pues eso, eh, intentar eh, minimizar la desafección que se, produce, que se produce entre las instituciones y la ciudadanía? O si tenéis alguna propuesta o alguna sugerencia que os gustaría. Reflexionar sobre la misma. No sé, que empezar? Bueno, yo mismo, a ver, que efectivamente es tremendo eh, que lejano eh, queda para la ciudadanía las instituciones de la Unión Europea, ¿verdad? Yo les digo a mis alumnos, cuando por ejemplo son las elecciones al Parlamento Europeo, les digo, voten, voten vayan, vayan a votar, que el 80%, por no decir un porcentaje mayor, de las eh, normas que se aplican en nuestro país proceden del Parlamento Europeo y llegan de Bruselas, con lo cual eh, les interesa a todos nos interesa mucho votar la ideología que nos gusta, ¿no? porque luego las normas que se nos van a aplicar en el día de cada día son, nos llegan de Bruselas. Y a pesar de eso, cuando uno observa el porcentaje de participación, por ejemplo, en las elecciones, es bajísimo, pero más lejos todavía, es decir, eh, eh, yo observo, cuando, cuando estás hablando con la gente, todavía te siguen hablando de la Comunidad Económica Europea. no y, y cuando eso ya es como una idea prehistórica, ya tenemos que hablar de la Unión Europea. no Entonces, eh, luego también eh, los cursos con los que yo trato con gente mayor de la hora de la experiencia, ¿no? pues es que efectivamente tienen verdadera dificultad para... Para entender quién hace qué, ¿no? Y por qué y para qué. Y, y, y todo eso es un problema de, de la Unión Europea. Es un problema que la propia Unión Europea no tiene los cauces adecuados para llegar a la ciudadanía. Entonces, esto es importantísimo. Eh, yo, bueno, pues en reuniones que hemos asistido, en fin, que, que durante la época del confinamiento, durante la pandemia, ¿no? Qué poco ha llegado a la ciudadanía, ¿verdad? Todas las acciones que estaba haciendo la Unión Europea, la Comisión, el Parlamento, para, para intentar, bueno, pues, eh, resolver o, o paliar pues, pues, todos los eh, efectos tan, tan negativos que, que estaba sufriendo, eh, estábamos sufriendo los ciudadanos, la sociedad, ¿no? Y, sin embargo, pues, no. Hay canales de comunicación, televisiones, de, donde uno si quiere pues puede escuchar pues las eh, sesiones del Parlamento Europeo, pero yo estoy segura que si preguntamos aquí si alguien sabe esto, dice, ahí va, sí. Pues sí, y, y yo creo que es una cuestión de verdad, es de la Unión Europea que tendría que hacer, eh, tener una política de comunicación mm, Muchísimo mejor. Y luego, bueno, pues también puede haber un interés por parte de los Estados miembros, ¿no? Es decir, los Estados miembros a veces, los propios gobiernos, nos quieren hacer parecer que lo que es, no es. Es decir, eh, yo no digo que nos oculten, ¿no? Pero que eh, no nos acaban de explicar muy bien que, que realmente con la Unión Europea, con el Tratado de Lisboa, hemos llegado lejísimos. ¿Eh? que la Unión Europea sea gigante Gulliver ¿eh? y que los Estados miembros como les digo yo a mis estudiantes somos los, los Estados son los no. o sea que yo creo que es eh, resumiendo, eh, la Unión Europea tiene que mejorar su, su capacidad de comunicación, de venderse y los Estados a veces yo creo que interesadamente nuestros políticos pues, empañan o ocultan un poco las acciones de que lleva a cabo la Unión Europea. No Muy bien, gracias Patricia por tus aportaciones. Javier, ¿te gustaría intervenir? Sí, bastante de acuerdo con lo que ha comentado eh, Patricia. Eh, yo no estoy seguro de si hay mucha desafección en relación con la Unión Europea, eh, pero no hay mucho interés y tampoco hay mucho conocimiento general eh, sobre la Unión Europea, no, no hay más que ver eh, bueno, el, el escaso impacto, al menos desde mi punto de vista, que tuvo el triste fallecimiento del presidente del Parlamento Europeo, que era una noticia como de segunda plana, ¿no? Totalmente cuando yo creo que los, vamos, no sé, a mí también como periodista me parece una noticia muy relevante, ¿no? Y también por la conciencia que yo tengo. Entonces, bueno, sí que... Eh, en concreto, el Parlamento Europeo está mejorando mucho su comunicación ¿no? y, de hecho, vimos en las últimas elecciones europeas cómo se consiguió aumentar la participación hasta llegar al 50%, aumentando por primera vez la participación desde 1979. Es decir, eh, son conscientes de que hay trabajar en esto. En concreto, la participación juvenil aumentó de un, creo, de un 23% a más de un 40%, que es poquísimo todavía, pero, pero es decir, yo creo que estamos en la línea correcta de mejorar esto. Pero yo creo que hay que ir más allá. no o sea eh, Hay presencia en redes, desde el punto de vista de la comunicación se hace bien, pero ¿cómo llegamos a las zonas eh, que, que, que no están en estos debates, que, bueno, viven su vida corriente y están al margen de esto? ¿no? Ese es el gran reto que tenemos pues, el Consejo Navarro, Equipo Europa, el Gobierno de Navarra, Acción Exterior, todas las instituciones y todos los que nos interesan. ¿no? Entonces yo creo que, que la manera o la mejor manera es la educación. O sea, cuando vamos a los colegios eh, en Equipo Europa a hablar sobre la Unión Europea, eh, nos damos cuenta de que los estudiantes muestran interés, eh, generalmente hacen preguntas, ¿no? Eh, más o menos eh, tienen una idea sobre, sobre, o quizás no son conscientes, pero una vez que se lo dices, pues son conscientes de, del decisión que, que es el, el bueno pues que es el, eh, viajar sin pasaporte, que, que ha sido el euro, eh, que es la tarjeta sanitaria europea, etcétera. Son conscientes de esto. Lo que pasa es que hay que ponérselo y decírselo y, y, y eso es gracias a la Unión Europea. ¿no? Entonces, cuando vamos a los colegios, por ejemplo, hablamos de instituciones, historia, pero en un segundo plano. ¿no? Nosotros a lo que damos más importancia es hablar de, del día a día, qué oportunidades concretas ofrece la Unión Europea. Entonces yo creo que por eso ¿no? esta asignatura de la que no hablaba antes sobre la Unión Europea es fundamental. ¿no? Entendiendo, entendiéndola en un sentido amplio. ¿no? La Unión Europea, los valores, la importancia de la democracia. Yo creo que hay que llegar a la gente a través de la educación. ¿no? Yo también eh, bueno, creo absolutamente en la educación. Eh, creo que es el elemento más transformador. Eh, y, y me parece que, que es la mejor manera. Y luego, este intento que han tenido eh, las instituciones europeas a través de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que, que, que, que a nuestro juicio ha sido un intento eh, muy bueno, ¿no? con grandes intenciones, pero realmente, al menos desde nuestro punto de vista, se lo ha tomado en serio el Parlamento Europeo, pero bueno las otras instituciones tampoco se lo han tomado tan en serio. Y aquí hemos visto que, que, que, que, que, el, que, el, que cuando digo a las otras instituciones... Me se la ha muy en serio el Parlamento, pero no se la ha tomado tan en serio, por ejemplo, la Comisión, ¿no? y, y, y vemos que, que, que, que también cuesta que, por ejemplo, llegue este debate a los parlamentos nacionales, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo conseguimos que, que el debate, eh, además de llegar a los mismos, ¿no? Porque hemos visto que con la conferencia el debate eh, ha llegado a los mismos, pero con otro formato, ¿no? Entonces, el, el gran reto de todos, ¿no? Y, y yo creo que en, que en ese sentido, eh, eh, desde el punto de vista de acción exterior, eh, pues se hace un esfuerzo, es llegar a todo el mundo. ¿no? Y yo creo que en ese sentido es, es, eh, es, es, la, es, bueno, es la educación. ¿no? Y, y al final esa es la manera de, de llegar a todos los públicos y demostrar que la Unión Europea no es solamente burocracia, que también lo es, sino que es el día a día de nuestras, de nuestras vidas y de nuestra y de nuestra existencia. Vamos. Desde Netflix y desde poder ver Netflix en, en, en otro país europeo, hasta las vacunas, hasta hasta eh, quién es el, la presidenta del Parlamento Europeo. ¿no? Muy bien, pues eh, muchísimas gracias por vuestras aportaciones eh, y por, bueno, pues por generar este debate eh, o, o las eh, eh, vista sobre este debate. Eh, vamos a poner, si no hay más preguntas en el chat o si no hay más intervenciones, vamos a producir el cierre, la clausura de este evento. Eh, simplemente, eh, pues bueno, agradecer de, de nuevo a los ponentes, a las ponentes, Javier, Patricia, Ana, eh, la participación en el mismo, eh, vuestra disposición a colaborar, que es y sobre todo, pues bueno, eh, animar a que continuemos en esta línea. Obviamente, como he rescatado al principio, como he dicho al principio, eh, el objetivo de gobierno es común, eh, es eh, europeizar eh, no la administración ciudadana Navarra. Creo que es muy importante en estos momentos en los que nos encontramos eh, como he dicho, con Ucrania no sea este conflicto ahora mismo que estamos experimentando y que, y que bueno, llevar Europa a la ciudadanía Navarra es algo crucial para que de Navarra y a toda la ciudadanía pues para, para poder darnos cuenta de qué importante es tomar estas decisiones, cómo se toman y este sentimiento pro-europeísta o europeo que tenemos que fomentar. ¿no? Eh, agradeceros vuestra participación y eso, animaros a, a continuar colaborando en esta, esta línea que llevamos y, y, y, bueno, y daros las gracias por pues, estar bien con nosotros. A mi equipo, tanto a la directora Carmen Miel, que se encontraría aquí conmigo, como al resto de personas que han hecho posible este evento, desde Giro Dyer hasta el equipo de la Oficina de Proyectos Europeos, pues eh, también por la organización del mismo. Eh, como os digo, lo tendremos eh, grabado, pues lo pasaremos a todas las personas y chiquitas, lo podéis consultar tantas veces como, como queráis y lo colgaremos en redes. Y por último, a los espectadores, a todas las personas que nos hayáis acompañado hoy, un total de 50, hay un tipo de 50 personas conectadas. Eh, pues muy contentos de que, aunque no lo hayamos hecho presencial, por, la por las circunstancias COVID, pues en online nos hayáis podido seguir acompañar y estar con nosotros. Eh, tenemos ya ganas de empezar los eventos presenciales eh, y las eh, iremos realizando, pues, como digo, en este marco del Plan de Acción Exterior que aprobamos por primera vez el año pasado y que estamos implementando. Esta actuación, esta presentación de ayudas que corresponde con el eje 1 Navarra en Europa, que lo que queremos es conseguir que Europa esté presente en Navarra y que en Navarra estemos cada vez más representados y con más eh, actividad en Europa. Esto es lo que es la política que seguimos en la dirección general exterior, el Departamento de Relaciones Ciudadanas, y el motivo por el cual todo este tipo de ayudas. Recordaros, por último, eh, pues que estamos a vuestra disposición, tanto para el Día de Europa como para la tramitación de las ayudas, eh, las consultas que podéis tener sobre el Comité de las Regiones, la Comitología, todas las instituciones europeas en las que participamos. Creo que somos una oficina bastante abierta, bastante cercana, ágil también en la gestión de, de las consultas. Creo que no tardamos más de 72 horas de vías hábiles en dar una respuesta a la ciudadanía que nos contacta. Y eso, en mi nombre y en el... Si casi no añadir... No, no, no, perfecto. Oficina... Suscribo cada palabra. <risa> Tanto la oficina de proyectos europeos como el Jeroz la encaría a Europa, pues estamos a australizando a vuestra disposición. Gracias a todos, que empecéis y tengáis un muy buen fin de semana.